Me preguntaste cuál es la importancia de conocer los roles de la familia los roles de los padres de los hijos y cuando uno conoce y toma conciencia la importancia del respeto de estos de las funciones o roles cuáles son los beneficios que nos vamos que vamos a recibir por esto hoy vamos a tener una hermosa compañía de Estrella Codigoni. quédate hasta el final porque cada consejo, cada palabra que ella nos pueda decir te aseguro que te va a servir para tu vida cotidiana, para el trabajo, para todo. Comenzamos. Ahora sí damos la bienvenida a nuestra querida amiga Estrella Codigoni. Bueno, yo tienes. comencé con, con todas estas cosas ya hace más de 20 años. Eh, siempre me fue interesando la metafísica, siempre me interesó eh, todo lo alternativo, ¿sí? lo complementario en la salud. Bueno, yo estudié la licenciatura en nutrición, por eso ya desde, desde muy chica yo sabía que lo mío era la salud. Me gustaría, Estre, que eh, les comentes a la gente qué es lo que puede ganar conociendo cuál es la importancia de los roles, tomando conciencia que si se respetan los roles en su familia, ¿qué puede obtener? Bueno, el, el tema de los roles en la familia es muy importante porque es uno de los órdenes ¿sí? que, que descubre Bert en, en su terapia de constelaciones familiares, cuando él va creando todo esto, él se da cuenta que, que para estar bien, para mantener el bienestar en una familia, una persona, necesita cumplir ciertos órdenes. Y este el que vamos a, a charlar hoy eh, es el orden de la jerarquía natural, ¿sí? Uno tiene un orden a lo largo del tiempo por el, el hecho de, de nacer primero, ¿sí? Yo tengo que respetar a los que han nacido primero. El orden es que vienen los abuelos, ¿sí? los padres, bueno, antes de los abuelos, los bisabuelos, los padres, los, los, los abuelos, los padres, y de ahí nosotros. Entonces yo, cuando, al ser el último, ¿sí? debo respetar ese orden. Yo voy a ser hijo de mis padres, nieto de mis abuelos, bisnieto de mis bisabuelos. El tema es, que por ahí, ya cuando somos padres, ¿sí? esto de, de, del orden como papás, cuando sí. somos padres, muchas veces hemos sufrido pérdidas, hemos sufrido hemos vivido situaciones muy dolorosas que van dejando como espacios vacíos dentro de uno. ¿sí? Por ejemplo, eh, pierdo a mi madre eh, muy joven, entonces, si la persona no trabaja el duelo, si no trabaja esa herida profunda que queda por esa pérdida, muchas veces cuando trae un hijo al mundo, cuando sí. llega un hijo, su inconsciente ¿sí? le pide a ese niño que, que, por favor, ocupe ese lugar de madre, porque todavía me duele ese vacío. Entonces, mi inconsciente le pide a ese niño que ocupe ese lugar de madre, ¿Sí? Y ahí empieza el desorden. Todos estamos muy desordenados al comienzo, ¿sí? Y de a poco vamos ordenando. Entonces, ese niño, ¿sí? Por amor ciego y por lealtad ciega eh, a su mamá, ¿qué le va a decir? Como yo te amo, mamá, me diste la vida, sí, yo voy a ser de tu madre. Y en vez de estar adelante de la mamá, que el orden es que desde atrás va la vida hacia adelante, ¿sí? En vez de estar adelante de la mamá para recibir todo de mamá, porque para recibir de mamá tengo que estar adelante de ella como hijo, ¿sí? Pero al estar detrás como madre, porque por lealtad me pongo en un lugar que no me corresponde, sí, que es el de ser su mamá, ahí entra el desorden. Entonces, mi madre no me va a dar porque no estoy adelante, ¿sí? Incluso me va a pedir, me va a pedir como si yo fuera su mamá y yo aprendo ya desde pequeño solo a dar, por ejemplo. Y son esas personas que no saben recibir, que se quejan, que, que se quejan de la vida, que nunca les toca lo bueno, que, que les va mal con el dinero, que no tienen abundancia. ¿Pero por qué? Porque están programados para dar, no para recibir. Bueno, es muy común... Eh, ver personas que están para todo el mundo, que ayudan a todo el mundo, incluso las buscan como si fueran la mamá de todo el mundo, son la mamá de los amigos la mamá de los compañeros de, de los hijos, son la mamá de todos y ella o sea la persona se deja siempre para el último ¿sí? porque no está acostumbrada a recibir son personas difíciles de, de ayudar porque no se dejan quizás sienten se quejan de que nadie las ayuda, pero en realidad no hay lugar. La persona no da no, no dale espacio para ser ayudada. Vieron que por ahí eh, las mujeres se quejan de que los hijos no le ayudan, que tienen que hacer todo, que incluso al marido lo llegan a tener de hijo. sí, Que dicen, no tengo dos hijos o tres hijos, tengo cuatro con mi marido. ¿Sí? Son las, las esas madres de todos, eso es típico, de que ha cumplido un rol en su infancia que ha sido de mamá quizás de alguno de sus padres, ¿sí? porque a veces cuando un padre o una madre queda muy herido por la pérdida de sus padres, ¿sí? quedan en un estado infantil también. Si una persona pierde a su madre en una edad muy temprana, en la infancia, por ejemplo, no ha podido tomar esa, esa fuerza para ser adulta, para crecer, entonces quedan infantiles, pueden tener 50 años y son niñas en su emocional, actúan como niñas caprichosas ¿sí? y le piden todo a los hijos, que los hijos le hagan todo, ¿sí? que los hijos lo sirvan, entonces es muy común que la, la persona que está cumpliendo un rol, que es el de su abuelita, ¿sí? como representando o reemplazando a su abuela, sí que le cueste mucho estar de igual a igual con alguien es como que siempre o sea, está arriba ¿sí? sí sí sí o sea que una una mamá un papá o sea el rol de la autoridad siempre va a dar siempre da a los hijos de acuerdo siempre a lo que voy claros, interpretando claros sí, los es hijos el tesoro, ¿sí? claro el equilibrar el dar y el recibir sí porque sí. cuando hay equilibrio la persona da pero también recibe. O sea, ¿Sí? ¿da a quién y recibe quién? Cuando ya somos adultos, ¿sí? Sí. El dar y el recibir es equilibrado con todos los pares, con la pareja, ¿sí? Con los amigos, con los compañeros, ¿sí? Sí sigue dando porque ya es el orden correcto a los hijos, ¿sí? El sí. dar correcto es hacia los hijos, ¿Sí? o un docente hacia sus alumnos, a todos los que están dependiendo de esa persona para crecer. Entonces, los que necesitan sí o sí recibir para formarse son los niños, los niños y los adolescentes. En el ámbito que esté o sea en el hogar, en el, en el colegio, ¿sí? recibir. Pero cuando yo ya estoy en mi trabajo y soy la madre de todos mis compañeros, a los que yo tendría que verlos como igual, pero los veo todos como desde arriba, más pequeños que yo, eso es un desorden, ¿sí? claro. Ahí se manifiesta el desorden. Sí, por ejemplo, este cuando, cuando uno escucha, bueno, ya le voy a pedir permiso a mi esposo, a ver si puedo ir con mis amigas a, a no sé, a ir un fin de semana a las termas, a algún lugar, o, sí, eh, sí. o cuando una persona le dice a su mamá o su papá, no hagas esto, ya te dije que hagas tal cosa. ¿Eso también es un ejemplo de desorden? Sí, también. Sí, Dar porque las parece, por supuesto, que, puede, que, que, es, que es muy importante que se consulten las cosas. Pero cuando yo ya uso la palabra permiso, ya nos está mostrando que el que toma las decisiones es esa persona, el que da el permiso. Entonces, quiere decir que ahí no hay... De igual a igual, un vínculo de toma de decisiones. Es decir, una cosa es decir, lo voy a hablar con mi marido para ver si nos organizamos y yo me voy con ustedes, a las termas, a donde sea, ¿sí? Y otra cosa es pedir permiso, ¿sí? Es como, yo no tengo autoridad, o sea, yo no tengo derecho a decidir o soy una niña ante el otro. Y ahí el otro está como padre o madre y yo como niño, ¿sí? O niña. Ahí sí. eso también está mostrando un desorden. Las palabras que uno usa muestran mucho el desorden. Bueno. Como padres siempre vamos sí. a tener el rol desde que el niño nace de darle, darle todo lo que necesita para que ese niño se forme, ¿sí? Darle desde el alimento, la vestimenta, el techo, el amor, ¿sí? el reconocimiento, la valoración el respeto, todo eso entra en, en, en el rol de padres, de ir formando ese niño con una autoestima sana, por eso es tan importante la valoración, el reconocimiento, el amor, que eso va creando la autoestima también del niño, porque por ahí nos basamos mucho en que, bueno, que no le falte nada, los padres se la pasan trabajando por lo económico, para que tengan techo, comida, eh, eh, vestimenta de la mejor, y dejan muchas falencias en lo emocional, que también es muy importante. Por supuesto que no, no somos padres perfectos, nadie es perfecto y siempre vamos a tener alguna falla, que es normal porque nosotros también como hijos hemos tenido padres que han sido imperfectos y está bien porque gracias a esa imperfección también son eh, como eh, desafíos para nosotros de superar eso, de transformar eso que hemos recibido de nuestros padres. El tema es de que a veces nuestro rol hay que tener en claro que llega hasta que el hijo está formado, porque a veces nos vamos al otro extremo, de seguir proveyendo o seguir manteniendo los hijos cuando ya son adultos, sí. y ahí ya nos vamos al otro extremo que es la sobreprotección, eso también daña, ¿sí? un hijo necesita que los padres confíen que él o ella pueden solos, independizarse de nosotros como padres. Entonces, el rol sano es desde que nace hasta que llega a los 18, 21, o bueno, hasta que termina de estudiar, de acompañar, dando dando todo lo que el hijo necesita para formarse y de ahí soltar, porque no nos pertenecen los hijos, ¿sí? Por ahí los padres quieren que después ya los hijos devuelvan, ¿sí? Yo te di la vida y te di todo y me tenés que devolver. No, no que cobrar. Cobrar ¿sí? todo lo que hay. Sí. ¿Cómo sabemos cuál es el límite? ¿Cómo sabemos si estamos encaminados? ¿Qué es lo que podemos sentir? Bueno, yo siempre les digo, eh, cuando hacen sesiones y, y están trabajando algo, se van a dar cuenta que están bien porque nos invade un bienestar, una felicidad como de base, como en, en lo profundo de uno se siente bien, sentimos liviano, sentimos eh, alegría, entonces ahí nos vamos dando cuenta que estoy ordenado, cuando uno está desordenado, siente tensiones, siente que algo está mal, entra en conflictos con, con los vínculos, entra en problemas con los vínculos, ¿sí? se bloquean muchas cosas, se bloquea la abundancia, se bloquea el dinero, eh, tengo conflictos en el trabajo entonces la señal de que estoy en orden es porque hay mucha armonía quiere decir que se está cumpliendo ¿sí? eh, los distintos órdenes del amor ¿sí? eh, no solo el orden de la jerarquía ¿sí? sino de pertenencia, del equilibrio entre el dar y el recibir de estar en el sí, el asentimiento, la aceptación de la realidad como es entonces, la señal es esa, si ustedes están trabajando internamente, pero no notan que su vida va mejorando en algún aspecto, es porque hay algo que está faltando, que quizás a veces digo, bueno, eh, quiero sanar el vínculo con mi mamá, entonces me voy y trato de estar más con mi madre o con mi padre porque no estoy bien con alguno de ellos, pero si internamente yo lo sigo juzgando, si internamente sigo rechazando cómo fueron o lo que hicieron, no va a funcionar porque yo los vaya a ver, ¿sí? El cambio tiene que ser interno, ¿sí? sí. Igual esto de cuando como padres les decimos a los hijos, hijos, yo quiero que vos seas feliz, ¿sí? Que vos hagas lo que vos desees, pero si yo soy infeliz, claro. mi hijo no va a poder ser feliz, ¿sí? Porque hay una lealtad tan profunda a los padres que si el niño o el, eh, si la persona es chica todavía y dependiente de sus padres, mientras vea triste o, o mal a sus padres, por el sentimiento de culpa no se va a permitir el bienestar. ¿Sí? Uh -huh. Es muy común que a veces estamos en un, un camino de sanación y empezamos a sentirnos muy bien y el sentimiento de culpa porque mis padres no lograron eso me hace volver atrás. Me volver al malestar porque me asusta de que estoy traicionando a mis padres, estoy siendo feliz, estoy traicionando a mis padres, que, que hace mucho que los veo infelices, por ejemplo, ¿sí? o que han, sido, que han sufrido tanto, entonces no me permito yo lo que ellos no pudieron, entonces ahí hace falta mucha conciencia, ¿no? mucho trabajo interno para ir dándonos cuenta cuando eh, estoy volviendo a una lealtad ciega de dolor, ¿Sí? Y empezar a cambiar, decir, bueno, papá, mamá, los honro de otra manera, siendo feliz, ya no repitiendo sus historias de dolor. ¿sí? Porque lo típico, lo más común es repetir el dolor. Si mis padres fueron infelices juntos, yo voy a seguir infeliz hasta que me muera. Por uh -huh. lealtad. Si mis padres no podían estar bien es juntos y es lo mismo, serían juntos y yo hago lo mismo. Por lealtad ciega. Sí. Igual que en el rol de los padres, las características que mencionaste, ¿cómo podríamos decir que, cuáles son las características de los niños? Porque puede tener 50 años, pero comportarse como un niño. Entonces, ¿cuáles serían las características normales de un niño? ¿Cuál es el rol de un niño? O de una el, niña. niño el niño debe ser niño. El niño debe ocupar su lugar y recibir, ¿sí? Eh, cuando es niño tiene que recibir porque se está nutriendo de todo tipo de nutrientes, no solo el nutriente alimentario, sino emocional principalmente. Es recibir, recibir, hasta que siente que ya recibió tanto que ya empieza una necesidad interna de dar. ¿sí? Cuando uno recibe, empieza a sentirse dentro de que, bueno, yo también quiero devolver. ¿sí? Y empezamos a devolver y cuanto más grandes somos, más deseamos devolver cuando hemos recibido mucho, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, a veces en el desorden, ¿sí? A veces cuando hemos recibido poco de niños, ¿sí? Cuando hubo carencias de algún tipo, ya sea emocional, material, intelectual, como sea que hubo carencias, la tendencia va a ser ese dar que te decía, pero desde un lugar de, doy para que me den, ¿Sí? Uh -huh. que son las personas que por ahí dan mucho pero el tema es que no lo están dando de, de corazón y soltar están dando para que el otro me dé y son uh -huh. las personas que cuando el otro no devuelve ¿sí? claro. ¿cuánta gente se enoja con las amistades y con todo porque el dar fue desde un lugar de buscar una mamá, de buscar un papá en sus amigos, en sus seres queridos uh -huh. para que le devuelvan para que den lo que papá y mamá no le dieron Sí. Y cuando el niño ha recibido en exceso, ¿sí? que son los niños sobreprotegidos, cuando son grandes, ¿sí? pueden ser personas que busquen papás y mamás que les sigan dando también. ¿sí? Mm. Es muy común que son personas ya de 50 años y la esposa es una mamá. Buscan mujeres que le sigan dando todo como su mamá cuando era un niño. Sí. Entonces, uh -huh. ese, niño, ese adulto niño puede ser tener como en esas dos cosas o haber tenido mucha carencia entonces busca eh, cuando ya es grande busca padres y madres en, en todos los demás en las personas con las que se vincula pareja, amistad para recibir lo que no recibió de niño o sí. recibió tanto en exceso que cree que los demás le tienen que dar uh -huh. no sabe que también tiene que dar que también es, es sano dar y recibir. Entonces, espera que los otros le hagan todo, que los otros le den, y no se da cuenta que también para equilibrar hay que dar. Estre, querida, eh, quiero que vamos a una pequeña pausa y me gustaría que vayas pensando qué consejos le darías a la gente como primer paso, segundo paso, o lo que vos quieras. Que que sí. Vamos a bueno. una pausa y ya volvemos.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 Encontranos en Salta 408, primer piso, o buscanos en nuestras redes. Capacitate de la manera más rápida y efectiva con Edis Educativa. Catamarca Actual, primer diario digital de Catamarca, Argentina. Informate desde cualquier ciudad del mundo. Bueno, ahora sí llegamos al último, a los últimos minutitos. Las últimas recomendaciones, Estre, como siempre, un placer. Te agradezco muchísimo por este espacio que Muchas nos gracias. A todos. Igualmente. Un gracias. placer para mí. Bueno, espero que, que les ayude, espero que les sirva esto. Eh, bueno, yo siempre cuento de que yo comencé con esto por mí, para yo sanar mi vida, para yo ir sanando mis heridas. Entonces, terminé haciendo esto porque la vida me llevó a esto, ¿sí? sí. Pero eh, creo que cuando uno comienza a buscar sanar, los caminos se empiezan a abrir y hay que confiar en eso y vamos viendo resultados, que es lo que nos hace continuar con esto, ¿sí? Por los resultados. Eh, ¿Qué pueden ser mis consejos? Creo que el primero es la autoobservación. Creo que si uno no, no, puede verse, no, puede cambiar nada, no, puedo cambiar nada que no, vea, ¿sí? Sí. entonces necesito autoobservarme no, cómo estoy hablando hablando los los roles, por ejemplo, ¿cómo, cómo es mi vínculo con mis hijos soy yo de brindar todo como mamá o como estoy poniendo yo en un lugar de niña y y y pidiendo y reclamándole a y hijos me estoy poniendo yo con mi pareja no, me estoy poniendo de niña de hija de madre autoobservarnos de cómo estamos actuando y pensando y sintiendo en relación a los demás, en relación a mí, porque a veces contra uno mismo en la cabeza es tremendamente dañino, ¿sí? A veces nos autocriticamos, nos auto-boicoteamos. Entonces, la autoobservación creo que es la base ver para desanar, ¿sí? Sí. Otra cosa importante para sanar y cambiar la vida es el asentimiento, ¿sí? El, la aceptación de todo como es y de todos como son. Que no significa aceptar si algo me daña, aceptarlo porque es así. No, por supuesto que voy a tomar decisiones para buscar el bienestar. Pero el primer paso también para cambiar algo es aceptarlo, ¿sí? Primero verlo. Vos me decías marca paso. Bueno, primero lo veo. Veo lo que necesitan modificar. Sí. Uno es aceptarlo. ¿sí? Si yo rechazo algo, se va a agrandar, va a aumentar. Si yo rechazo, todo crece. Si yo acepto, se desinfla y empiezo a poder transformar. ¿Sí? Sí. sí. Si no puedo aceptar, lo más probable es que no pueda sanar. Entonces, sí. esto que hablamos recién, quizás es... Muchas sesiones, pero si vos no aceptás lo que estás eh, necesitando transformar, va a ser muy difícil transformarlo sin aceptación. Primero tengo que aceptar para transformarlo, ¿sí? Porque si yo estoy en la negación o en el rechazo, no voy a poder transformar nada. Y por último... Si decimos... La negación, disculpa, la negación también puede ser una etapa, ¿no es cierto? De, o no sé qué opinas vos, la negación puede ser como una primera etapa, pero necesito pasar a esta etapa de la aceptación. ¿Así ¿Sí? sería? Sí, de todo lo que ya cambió en nuestra vida, todo lo que se acabó en nuestra vida, al comienzo hay una negación, ¿sí? Eh, que es la etapa, Son, es parte de una de las etapas del duelo. Cuando algo ya se acabó en mi vida... Eh, es muy común la negación, entonces la negación es una de las causas de muchas enfermedades, ¿sí? o de muchos conflictos, la negación de que una etapa se, se acabó, por ejemplo, eh, ya no soy más adolescente, ya me toca hacerme cargo de mi vida, y estoy en negación, quiero seguir en dependencia de mis padres, que me mantengan, entonces voy a empezar a tener un montón de conflictos eh, con mis parejas, eh, con el estudio, con el trabajo, porque... Todavía inconscientemente me niego a ser adulto, por ejemplo. Eso es muy común, ¿sí? El negarnos a, a crecer, por ejemplo. Entonces, la negación no ayuda a sanar, el rechazo tampoco. Si yo rechazo a alguien que me dañó hasta que yo no pueda aceptarlo como es, no voy a sí. poder sentir la reconciliación y el alivio en mi alma, en mi corazón, ¿sí? Sí. Y por último... El agradecimiento. Agradecer todo. ¿sí? Creo que esas tres cosas las estoy sintiendo ahora como de consejo de muy importante. ¿sí? El agradecimiento. Agradecer Gracias. todos los días lo que tengo, lo que me está tocando. ¿sí? Todo, el estar vivo, la familia, el tener trabajo. Agradecer. Todo lo que yo agradezco va a, a generar abundancia en mi vida. Si ¿sí? yo no reconozco todo lo que hay en mi vida, se va a perder, ¿sí? E incluso agradecer las, las situaciones difíciles que me tocan desde un lugar de agradecer la oportunidad de crecer, porque las situaciones difíciles son oportunidades de crecimiento, son desafíos, ¿sí? Entonces, en la vida siempre vamos a tener situaciones difíciles, es ¿eh? la vida. sí Pero si lo tomo como desafíos, cambia la energía, ¿sí? Mm. Agradezco de que puedo estar viviendo esto y que significa que yo puedo con eso, que lo puedo trascender, ¿sí? ¿sí? Entonces, no solo agradecer todo lo bueno, sino también poder agradecer los desafíos en, la, en los problemas, en las situaciones difíciles, porque seguramente me van a hacer crecer mucho. Bueno, yo te agradezco muchísimo. Me surgen un montón de preguntas, muchas reflexiones y la verdad que, este, bueno, de algo que he aprendido, por lo menos desde mi interpretación y, y también con mi experiencia, eh, invito a la gente que pida ayuda también, que se eduque, eh, porque a veces no tienen las herramientas y tampoco uno tiene por qué tenerlas, ¿no? Pero sí. tampoco quedarse esperando de que, Surjan las cosas por sí solas, o sea, accionar, moverse, pedir ayuda, tal vez comenzar, este, no sé, alguna amiga a ver cómo hago y por ahí esa amiga, este, pero quienes nos están escuchando, para mí eso es como muy importante y bueno, en muchas de las cosas de, de, de mis progresos creo que, que ha tenido que ver estrella querida, así que bueno, mm -hmm. sumamente agradecida. Y por Gracias. esta frase también eh, siempre digo, los problemas no van a desaparecer, pero sí pueden uno educarse para poder eh, enfrentarlo de otra manera. Así es. es o, o progresar también. Así, Así, es. Así es. es. Bueno, bueno, te mando un beso grande y un gusto, bueno, bueno. Te quiero un montón. Gracias, este igualmente. Fue muy especial era. para mí siempre, mi amiga. Gracias. Mi amiga acá en Catamarca, una de las primeras acá en Catamarca. Sí, sí, sí, y muchas gracias por tu ayuda siempre desde que comencé. Muchas gracias. Oh, gracias. gracias por estar pues, aquí. Saludos a todos y, Saludos a todo y buena vida para todos. Chao, chao.